Muy bien, como decía, pasamos a hablar del, de un punto, o el tercer punto importante, que serían las, las infraestructuras. Es un clásico ya en, en la presentación de informes de, de DECRA de seguridad vial, es Jacobo Díaz, es director general de la Asociación Española de Carretera. Jacobo, si quieres, puedes eh, activar la cámara. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Es presidente también de la Federación Europea de la Carretera, eh, presidente del Instituto Vial Iberoamericano y, bueno, pues un experto en, en el tema de infraestructuras de carretera y, bueno, como decía, un, un fijo ya en la presentación de, de los informes de DECRA anuales. Andamos un poquito mal de tiempo, eh, pero bueno, me gustaría también que hicieras un breve comentario sobre, sobre esos puntos claves del informe, aspectos que te parecen interesantes o relevantes y para mí y yo creo que para el resto de, de participantes es saber si nuestra red diaria o nuestra infraestructura está adaptada a esta nueva movilidad que, que ya estamos, estamos en ella y, y en el futuro pues yo creo que se va a ir desarrollando eh, con este tipo de vehículos. Claro, si sí, sí, la pregunta es tan directa, la respuesta es muy, muy directa también y, y puedo terminar muy rápido. Es obvio que no estamos preparados. De hecho, puede llegar el momento en que uno ya no pueda hablar de infraestructuras con la naturalidad que lo, que lo hacía antes, en tanto en cuanto cuando la Asociación Española de la Carretera hablaba de infraestructuras, pues hablaba de, de infraestructuras básicamente interurbanas ¿no? Y, y no tanto del, del ámbito urbano que es radicalmente distinto. Déjame incluso en. en antes de, de empezar, un minuto a dar, dar las gracias. Es, es cierto que lleváis ya unos años llamándome, estoy encantado de colaborar con, con vosotros y, y quiero dar la enhorabuena a, a década por, por esta nueva iniciativa, por el informe y por el cariño con el que ha preparado esta, esta presentación. Y seré, seré breve, lo prometo. ¿Eh? Seré breve, pero, pero, pero directo, no, no queda otra. ¿no? Entonces, lo primero, eh, los conceptos obvios son los que hay que empezar a a trabajar de manera sistemática para optimizar la, la seguridad de todos los usuarios de las infraestructuras de carreteras, incluidas las vías urbanas, es el concepto de sistema seguro. El concepto de sistema seguro básicamente habla de mejorar la uh, seguridad del vehículo y la seguridad de la infraestructura. En este caso, hablando de vehículos de dos ruedas, hablando de vehículos de movilidad personal, pues lamentablemente creo que no hay tantas posibilidades de mejorar tecnológicamente eh, la, los vehículos de movilidad personal en tanto en cuanto no parece que sea lo prioritario a la hora de darle más más seguridad puesto que la el, la, la energía disipada al final va a acabar repercutiendo sobre el sobre el usuario de esos de esos de esos vehículos independientemente de la, de la velocidad a la que a la que circulen ¿no? por tanto eh, lo que queda es eh, garantizar la seguridad de la, de la infraestructura y yo me temo que nosotros y probablemente la mayoría de los países han tomado la dudosa decisión de aceptar los conceptos del sistema seguro vía inversión cero, vía nula inversión en infraestructuras seguras para las diferentes movilidades y, por tanto, pues nos encontramos con la situación que ya han comentado varias veces, de que ahora tenemos un problema grave en el entorno urbano, que bajo ningún concepto tiene pinta de que se vaya a solucionar el problema. El solo, ¿no? Hemos creado una una movilidad urbana insegura y echarse la mano a la cabeza pensando que los números son malos, pues parece, eh, no sé, un poco, un poco de, de juego de, de trileros, ¿no? Estamos creando unos flujos multiheterogéneos en masas sin velocidades y el primer principio de la seguridad vial dice que la heterogeneidad de masas y velocidades es contraria. ...a la seguridad vial. Bueno, pues esto es lo que hemos conseguido en el ámbito urbano. Entonces, a partir de ahí, pensar que esto va a funcionar es, es dudoso. Solo hay una cuestión y que es en la que además creo que también se está equivocando las, las, las administraciones. Al final la cuestión sería que si no somos capaces de crear infraestructuras, somos capaces de garantizar la seguridad vía reducir la velocidad. Entonces, parece que ahora el karma es que somos unos insensatos porque circulamos a más de 30 kilómetros por hora y cuando nos demos cuenta de que 30 kilómetros por hora tampoco es una velocidad segura para el peatón, no es una velocidad segura para el vehículo de movilidad personal, no es una velocidad segura para la bicicleta eléctrica combinado con el resto de usuarios, pues pensaremos que la velocidad segura es 20 y seguiremos jugando hasta la velocidad cero, que sabemos que es así, es una velocidad eh, segura. Yo honestamente creo que, que la cuestión es que no estamos siendo capaces de dar respuesta a movilidades que estamos autorizando es decir, no, no, no podemos pensar que aquí no se está invadiendo nadie, se está incentivando un uso de un tipo de movilidad que claramente es más insegura que la que teníamos como media y, y negar, bueno el informe habla de, de 22 veces más, más peligrosa que otro tipo de movilidades, informes anteriores de década hablaban de las bicicletas eléctricas entre cinco y ocho veces más peligrosas que las, que las bicicletas eh, sin, sin movilidad eh, eléctrica asistida. Por tanto, bueno, pues eh, o somos conscientes de lo que estamos poniendo en juego o realmente no seremos capaces de darle respuestas adecuadas. Y yo propongo, por no, por no entrar en demasiadas disquisiciones, eh, que hay que categorizar. Es decir, yo creo que ya no... Yo, yo creo que ha llegado un momento que ya ni siquiera podemos hablar de movilidad de dos ruedas. Yo creo que hay que hablar de la... De, de la velocidad del vehículo de movilidad personal, hay que hablar de la bicicleta, hay que hablar del ciclomotor y hay que hablar de la motocicleta. Y son ámbitos básicamente distintos. ¿no? Entonces, yo creo que si no empezamos a categorizar infraestructuras, pues nos va a ir mal. Entonces, lo primero que hay que definir es que la acera no se toca. La acera es sagrada para el peatón y, y ahí no puede ir nadie más que no, sea, que no sea un peatón. A partir de ahí, la bicicleta y el vehículo de movilidad personal tiene que ir punto uno por un, por un carril segregado por un carril segregado o, en su caso, mientras no somos capaces de garantizar todas esas movilidades en, en carriles segregados por un carril limitado a 30 km, km por hora unidireccional. Pero esto combinado con dos cosas. A ver, me parece absurdo que sigamos pensando o que tengamos discutir si el casco es bueno malo o regular. Pues, si no hay casco, no hay movilidad. A partir de ahí, cualquier otra disquisición... Parece banal. ¿no? no puede ser que el nivel de exigencia que se tiene con otro tipo de movilidades no se apliquen en el más mínimos conceptos elementales a movilidades claramente más inseguras bajo el pretexto de que se desincentiva. Mire usted, ¿qué le vamos a hacer si se desincentiva? Estamos pensando en su seguridad, en la gravedad del accidente que puede tener y no... Y no en si estamos incentivando no movilidades. Desde luego lo que no podemos hacer es incentivar movilidades inseguras que, repito, creo que es lo que estamos haciendo. Pero de la misma manera que digo carriles agregados o carriles 30 unidireccionales, digo, y, y obviamente prohibido en carriles multidireccionales. Es decir, lo que no podemos pensar es que todas las vías son adecuadas para todas las movilidades. Y al final homogeneizamos flujos en determinados entornos ¿no? pues nos irá como nos está yendo hasta ahora, eh, donde de repente nos damos cuenta de que tenemos un problema de usuario vulnerable por encima del de fallecido vulnerable por encima de, del 50%, ¿no? A partir de ahí el ciclomotor y el ciclomotor razonablemente en el entorno urbano debe circular compartido con el vehículo con el vehículo ligero y no se me ocurre otra situación, es la, la tradicional y luego está el problema de la, de la motocicleta, donde evidentemente eh, los problemas no son menores, es decir, los porcentajes de accidentalidad de motocicletas en el entorno interurbano son manifiestamente malos, las evoluciones son manifiestamente malas, todo el ámbito interurbano está mejorando sus registros excepto la motocicleta y la, y la furgoneta, lo cual quiere decir que tenemos bastante definido cuál es el nivel de problema al que tenemos que, que, antes, que, que aportar y evidentemente sí que hay formas de trabajar desde el punto de vista de la infraestructura, principalmente con sistemas de contención, con una adecuada conservación, y con una garantía de consistencia de trazado, tanto en intersecciones como en transiciones curva recta o curva curva, pero también hay un tema de, de, de racionalidad en cuanto a un mayor exigencia del comportamiento del del, del, del usuario de este tipo de, de, de motocicleta, y, y por tanto hay unos temas de, de, de concienciación y de formación que yo creo que sí, que serían oportunos y tiene que ir combinado con un proceso de probablemente más, más rígido de, de control y de y, y de sanción. ¿no? Y solo la combinación de ellos dos yo creo que empezaría a dar a dar resultados. ¿no? Por tanto, mi mensaje es muy claro, juguemos a sistema seguro, pero juguemos sin cartas marcadas. Y jugar a sistema seguro, invertir en infraestructuras, mejorar las condiciones de todos los usuarios y es incompatible con dar vía libre a todo tipo de movilidades en todo tipo de vías, porque la única opción que nos queda es que sigamos echando las manos a la cabeza con los registros de accidentalidad. Por ahora, nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jacobo.